Si quieres echarte el amor al hombro e intentar encontrarle un sentido a todo, quizá no conquistes grandes montañas y no habrá palmadas en la espalda. Pero al menos tendrás la verdad. Esas fotos de gatitos, todos esos me gustan. Quizá hayas creído te cubren de ternura pero solo es sensible día de baratillo recurso fácil del miedo al compromiso y el amor exige más precio a pagar porque la vida es solo un luchar y es inútil huir de la realidad nos hace sentir que hay una razón en la absurdidad. Brillar como las estrellas del cielo, brillar como brilla el universo, brillar para darte un sentido, Esos hombres que mueren a diario en las trincheras, sus futuros que se pierden cuando de otros son las guerras. Mientras tú tomas partido por los unos o los otros, la sangre siempre es tuya de color rojo, nunca verás sangre al Vital. Porque la vida es solo un luchar y es inútil huir de la realidad. Algo nos hace sentir que hay una razón en la absurdidad. Como las estrellas del cielo